hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de lo mejor. Yo soy El Bigotes y hoy vamos a grabar un video del carnaval. Si aún no estás enterado y no sabes qué es el carnaval, aquí te dejaré una mini descripción de cuál es el carnaval. Hora de la explicación express. El tema que aborda es la purificación del hombre a través de la lucha del bien y el mal. Consiste en una serie de danzas y otras ceremonias ejecutadas al compás de una música triste, producida por una flauta de carrizo acompañada de un tambor. Tres son los elementos fundamentales que intervienen en el desarrollo de esta danza, las pochoveras, los cojoes y los tigres. Estos tres constituyen una alianza para vencer al dios maligno, iniciando una danza hasta lograr la muerte del pocho. El carnaval de Tenosique se desarrolla entre los meses de enero y febrero de cada año en la ciudad de Tenosique de Pino Suárez en el estado de Tabasco, México y es catalogado como el más raro del mundo ya que es un carnaval de raíces prehispánicas en donde sus habitantes se congregan en las calles para primero aventarse harina y después presenciar la tradicional danza del pocho. Una vez ya terminada esa explicación, vamos con el video. Eh, ahorita va a empezar el carnaval, no sé si ahí se escucha la música pero ya va a empezar, así que pues espero que les guste este video y dejen un like, así que pues vamos para allá. Chicos, hace un momento estaban golpeando a una persona, le golpearon en la cabeza Y pues creo que es hora de tomar venganza eh, También le golpearon a una señora, así que pues les vean la venganza Bueno, aquí ya Vívelo, siéntelo, Tenosike estará en tu corazón cuando vengas a visitarnos y te sorprendas de las cosas que Tenosike te tiene preparado para ti. Llegamos al final de este video, pero no al final de la danza del pocho. Con este video te entretengo y te invito a que visites Tenosique y las cosas que te tiene preparado para ti. Yo soy el Bigotes y esto es la danza del pocho.